Uno que eh, Q-Tram ha empezado a focalizarse en la CIA. Le, le, le ha llamado el quarterback Yo es que no entiendo ni papa de, de fútbol americano Me parece que el quarterback es el último hombre, ¿no? Es como el 15 en el rugby europeo, no sé Pero viene a decir, bueno, que, que, que detrás de todo esto De toda esta conspiración ha estado la CIA Porque como sabéis, el FBI tiene derecho a espiar Dentro, derecho, siempre claro, bajo unos requisitos legales En territorio norteamericano Pero la CIA solo puede actuar a nivel interna eh, sí, internacional Y lo que ha hecho ha sido actuar en colaboración Con otras agencias internacionales Y... Eh, ahí aparece Italia Italia, eh, Mateo Renzi que tuvo una reunión con eh, Obama en el 2017 Donde generaron esta estructura Esta estructura para mm, bueno derrocar a Trump Y por ahí puede empezar a caer piezas del dominó en Alemania, en Francia, en otros países de la Unión Europea Bueno, ya por último os voy a dejar con un, unas, eh, unos pantallazos de, que me han llegado por WhatsApp de un investigador que está investigando en una, en una, en una universidad madrileña que eh, con la vacuna y afirma que el, le han hecho bueno modificar o, o, o preparar eh, ese estudio científico para que cupiera una cápsula estamos hablando del chip así que eh, lo que voy a hacer va a ser poneros los pantallazos para que lo veáis Y recordaros que en, en Cataluña ya están diciendo que los niños no van a poder ir a, a la escuela Si no llevan su calendario de vacunación al día Así pues, está bien claro, ¿no? Los de la nueva normalidad y nosotros Mientras tanto, ya sabéis, los tontos útiles de la izquierda están <ríe> apoyando su propia autodestrucción El paro, la pérdida de libertad, que no puedan ni salir a ningún sitio Esos son lo, los, <ríe> los tontos útiles antifa Madre mía, qué gente, es que está totalmente descelebrada, está apoyando su propia esclavitud, Así que os dejo con ese documento. Buenas tardes, estoy intentando contactar con varias cuentas de este estilo por una cosa que me acaba de pasar y que no sé muy bien a quién contarle, pero creo que tiene que saberse. Al parecer, al ser cuentas grandes no me responden porque no lo ven y si son pequeñas no sirven para la labor de divulgación que quiero hacer. Te cuento lo que me ha pasado porque cuesta creerlo y mis amigos no me creen. Hace un año acabé la carrera de Biología en la Complutense y estoy con el máster en Microbiología y Virología que hay para la... Bueno, aquí va la bomba. Resulta que nos obligan a diseñar la vacuna, pero que sea posible introducir con ella una cápsula de 0,2 milímetros por 0,1 milímetro. En teoría, para que no se solidifique en la jeringa. Podría colar, pero ni de coña, porque los compuestos que usamos en un recipiente cerrado no se descomponen, así que no se pueden secar. Me temo que sea para implantar algún chip o algo de eso. Además, es curioso, todas las vacunas tienen productos químicos que son bastante tóxicos y se justifican en que en pequeñas dosis no hacen daño. Mentira. Y que es necesario para la efectividad de la vacuna. Pero, curiosamente, para esta no va a hacer falta. Y lo más raro de todo, siempre para trabajar con la vacuna necesitamos muestras del virus. Aquí no nos lo dan con la excusa de que es peligroso, cuando ya todos estamos expuestos a él. Así que no estamos buscando una vacuna. Lo único que estamos investigando es cómo inyectar cápsulas y disimularlo como una vacuna. Te va a parecer todo esto una coña, pero creo que la gente como tú, que está acostumbrada a que la traten de loca, es la única que me puede entender. Necesito que me des voz para contar esto. He intentado publicarlo en Internet en sitios como 4chan o Reddit para que me borren el post. Muchachos, lo tengo. Tengo el guión con las explicaciones para crear la forma para meter el chip. Me ha costado bastante cogerlo. En estos laboratorios tienen cámaras vigilando para que nadie cometa negligencia o roben compuestos químicos. Algunos de ellos son muy caros. En la siguiente filmina, o, bueno, el pantallazo explica cómo, ha, cómo se ha hecho con estos datos, pero esto, esto lo voy a... No lo voy a poner para no ponerle en riesgo. Lo más impresionante es la primera página. Lo demás ya son tecnicismos bastante comunes en el desarrollo de vacunas. Pero lo raro están los primeros párrafos donde dice lo de las cápsulas y que no podemos trabajar con el virus. El lenguaje es técnico y puede ser difícil de entender si no eres un experto, aunque creo que se entiende. Y más vosotros que os dais cuenta de las cosas. Estas son, en la primera foto se ve la cápsula, que está ligeramente deteriorada, de ahí que tengamos que verla al microscopio para ver qué ha fallado. Es una R25 fotografiada con mi móvil, vista desde un microscopio óptico a 40 aumentos. Cualquiera con dos desde frente se da cuenta de lo sospechoso que es, pero de mis compañeros de laboratorio soy el único que sospecha, creo, o el único que se atreve a decirlo. Compuesto que funcione como batería para las cápsulas a través de una reacción con nuestras mitocondrias. De esta manera las cápsulas tendrían energía y además de funcionar como un simple reflector, podría funcionar también como un transmisor y emitir información 24 horas. Todavía es una sospecha, seguiré investigando. Mientras tanto, por favor, máxima difusión. El resto, aparte de, de las... Pipetas, donde se ve el, bueno, el trabajo que está haciendo, son eh, documentos, los documentos científicos que avalan que este chico está diciendo la verdad. Para que veáis que bueno está, está trabajando con la vacuna del SARS-CoV-2. Se calcula que se tendrá lista antes de que acabe el 2020, por ejemplo, dice ahí. En fin, son documentos, eh, como digo, científicos. Y bueno, lo que hacen es eh, corroborar que este hombre es lo que dice que es y que está trabajando con lo que dice que está trabajando. Ahora, ya, bueno, eh, él tiene la mosca detrás de la oreja sobre lo que ha visto y las indicaciones que le han dado. Se está jugando el pellejo. Y, y bueno, pues tiene unos indicios de que algo raro se está llevando a cabo ahí, visto que él sabe de lo que está hablando y que las indicaciones que le han dado pues levantan su sospecha en el sentido de que, bueno, están eh, previendo cómo encapsular dentro de la vacuna algo. Y bueno, pues podría encajar con el famoso chip que sabemos que quieren colocar. Estoy encantada de unirme a otros científicos en el mundo para pedir que pare, pero creo que tiene que haber consecuencias legales de las muertes a partir del 25 de mayo para los políticos y los científicos que los asesoran. Y se tiene que, que reunir en todos los países con los científicos. Tiene que haber debates en la televisión con científicos que piensan como yo. Los ministros tienen que decir quiénes son los científicos que están diciendo que el confinamiento es necesario y que las mascarillas son necesarias. Hola. El esperado cambio de tendencia está comenzando a suceder. Hay un aluvión de noticias que indican que estamos ante un, un, un cambio de 180 grados en el panorama de la histeria y el pánico colectivo que se ha creado desde esa organización Orlando, Miami, Sevilla, que no se puede pronunciar. Bueno, informes. La comunidad científica está saliendo a la luz para desmontar, desmitificar el COVID-19. Es que hay, bueno, así, un porrón de informes. En la revista Lancet, ya sabes, bueno, el top de las revistas científicas, John Gosike se llama un sueco. Eh, bueno, pues está impugnando, está <coughs> eh, haciendo ver que el confinamiento realmente no ha servido para eh, aminorar las muertes. Thomas Meunier tiene otro estudio comparando las medidas entre Francia, tomadas por los gobiernos de Francia, España, Italia y el Reino Unido y viene a decir lo mismo, que el confinamiento no decreció las muertes porque esas muertes se han producido básicamente, como todos sabemos, en los asilos de ancianos, que por cierto el gobernador de Nueva York, Chris Cuomo, eh, va a tener que responder ante un juzgado por las medidas que hizo que hicieron que pues miles de, de ancianos murieran en esas residencias. Wilfred Reilly ha hecho otro informe, Lehman Stone, eh, bueno, en fin. Eh, hay una asociación de médicos y cirujanos norteamericanos que agrupa a cientos de ellos, que han lanzado un manifiesto durísimo contra las medidas preconizadas por el CDC, el Anthony Fauci, el Instituto Epidemiológico y la Organización Mundial de la Salud, en las cuales, bueno, pues están eh, refrendando todo aquello que os venimos contando desde hace semanas y meses, que están inflando las cifras por obligación, que el confinamiento no ha hecho que se redujeran las, las víctimas, que bueno, lo, lo que se sabe comparando países que no han tenido un, unas medidas eh, muy estrictas de confinamiento frente a los que sí lo han tenido, no indica que haya una, una mejora. Eh, que el 99% de las personas que se contagian no, eh, bueno, no tienen mayor problema, no, no, no llegan a, a fallecer Y que, eh, bueno, en fin, que, que lo que ha sucedido, que esas medidas de confinamiento han creado otros problemas todavía mayores Por no hablar del tema eh, económico En definitiva, el, estos médicos están impugnando en la nueva normalidad Que es el membrete, el, el caballo de batalla de las próximas semanas porque... Como yo creo que ya sabréis las medidas que vienen a partir de ahora del distanciamiento Es decir, bueno, de, de la reclusión, de, de convertir el planeta en, un, en una cárcel Son, bueno, <ríe> absolutamente pavorosas Desde los niños que les van a, a, a obligar a vacunarse para la igle a la iglesia Al colegio, en las playas van a hacer unas, <ríe> unos circuitos para que la gente no, se, no esté cerca eh, En fin eh, brutal y esperad a que os cuente Lo que tengo preparado para el final Porque hay un bombazo ¿no? Con todo esto de la vacunación eh, Bueno eh, Es tal el aluvión Como digo, dentro de la propia Comunidad científica y sanitaria que están eh, impugnando las medidas, las desmesuradas medidas, porque a la luz de lo que se sabe y cada vez están saliendo más y más y más estadísticas que prueban que la tasa de mortalidad de este COVID-19 está entre un 0,1 y un 0,01%. Creo es que hay que responsabilizar a los dueños de los medios de comunicación y a los políticos y a los responsables de salud de que lo que están haciendo es aumentar el miedo con políticas que no tienen una base científica e inmunológica y de que habrá más gente enferma y más gente que morirá debido a sus políticas. Así que creo que lo haremos globalmente. He estado en contacto con científicos y abogados de todo el mundo y tenemos que organizar tribunales legales por crímenes contra la humanidad, contra los responsables de esos países. Voy a exigir que entre hoy y el día 25 a los presidentes de estas naciones que nombren a los individuos que están tomando estas decisiones y les pondremos sobre aviso de que tiene que haber un mecanismo para hacerles responsables. Porque si estás involucrado, especialmente como profesional médico y doctor, tienes el deber de que no puedes hacer más daño que bien. El 25 de mayo, ese es el día para la reapertura del mundo. Y pienso que lo que es particularmente trágico es que están atacando a la gente. Si eres funcionario como yo o tienes una pensión, Todavía puedes recibir tu sueldo, pero si eres dueño de un pequeño negocio, un restaurante o un hotel o un taxista, no tienes suficiente dinero. Así que las consecuencias económicas y sanitarias del confinamiento son múltiples y la destrucción de la salud y el sistema inmunitario es de 10 a 20 veces peor. Así que estos individuos tendrán que rendir cuentas y deberían ir a prisión porque sus actos están resultando en muertes innecesarias en la sociedad. Esto está siendo un, un crimen contra la humanidad. No.